Estamos, ya estoy viendo caritas, hola Marisol, hola Ángeles, hola María Quiroga, hola Samsung Galaxy, <risa> hola Lucía Gómez, Cristina, María Laura, Ibu Gutzarida, ahí está Marcela, ok, Beatriz, muy bien, ahí está Pumpi, mirate, Pumpi, hola, ahí está Gaby, muy bien, me encanta ver todas esas caras, bienvenidos a, a Joe, <ríe> bienvenidos a, a este espacio que queremos compartir con Ivo, que es eh, una previa, una previa sin alcohol, eh, en realidad nosotros nos estamos reuniendo por el retiro que vamos a dar. Eh, hay gente que ya se inscribió y que ya empezó a trabajar con el tema del retiro eh, hace un tiempo. Eh, inicialmente la fecha es 18 de abril, ¿verdad? Pero como estamos pendientes de las decisiones eh, acertadas de nuestro presidente, estamos siguiendo y esperando respetuosamente eh, eh, que nos vaya direccionando, como hasta ahora. Eh, suponemos que va a estar todo bien para el 18, pero no, no me quiero adelantar. Sí, para cumplir con esa fecha donde eh, el universo todo conspiró a favor de un encuentro, eh, le pedimos a Ivo, que es tan dispuesto, tan amoroso, que mmm, se reuniera en la Quinta de María, gratuitamente con la gente que eh, quiere acercarse a conocerlo, a conocer sus ideas, sus trabajos, su tratamiento. Y bueno, entonces ya que va a haber reunión gratuita en la quinta el sábado 18, eh, bueno, ya que están haciendo una fiesta, como siempre se celebra la vida, y vamos a estar haciendo otros ejercicios yo también voy a participar, gracias, por supuesto, eh, voy a hacer algo así, un contacto no, no, no presencial, pero este, virtual. Y algunas de mis eh, asistentes y colaboradoras también estarán en el retiro dando actividades. Así que sugiero que después, no sé si Johnny dejará algún tipo de contacto, ustedes mismas, este, ustedes mismos averiguarán el modo Oficialmente les informo que el día 18 En la Quinta de María, que es un lugar bellísimo este, Que la veas con mis ojos Yo vi esa Quinta Bella, así la llamaron Por el tema de Diango, si la vidas con mis ojos Precioso eh, Ahí va, vamos a estar reunidos le quiero dar micrófono e imagen a Ivo, a ver si lo tenemos por acá, iniciar audio. Hola Ivo, cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal Silvia? ¿Qué tal a todos? Bien eh, a todas. Qué lindo, eh. qué lindo color verde. Sí, la esperanza. Vamos, vamos, vamos con, okay. vamos con todo. vamos con todo Vamos, vamos con la esperanza. Bueno, estuviste viendo eh, algunas respuestas de la gente que hablaba de sus miedos, que era tu propuesta, ¿no? Eh, ¿En qué lugar eh, rozaba, en qué herida abierta rozaba este aislamiento, esta cuarentena, el virus, la amenaza de enfermedad y muerte? Eh, y algunas personas contestaron cuáles eran sus miedos, y nuestro querido compañero Ivo tomó, levantó el guante y se puso a trabajar con algunas de ellas. ¿Con quién trabajaste? No, yo vi que había eh, alguna que estaba preocupada por el tema de, de la situación del trabajo, ¿no? Es decir que se le ve... Eh, yo creo que muchísima gente ya está eh, pasando un poquito de, de, de, de, de, del corona al tema de la situación económica, ¿no? Sí. Eh, lo que se vio hoy también eh, fue bastante, bastante duro, ¿no? De ver a todos los, la gente en la escuela de los bancos, no, no, es no. decir, la gente empieza a a, a tomar conciencia, me, me, me, ¿se escucha? Sí, ¿no? Se escucha perfecto. Ah, que te decía que eso, ¿no? Que es decir que el tema del, de, de qué es lo que va a venir eh, está preocupando un poco más, yo por lo menos es lo que veo, es lo que noto. Es como que, que, que el miedo al trabajo, el miedo a qué es lo que va a pasar, a perder los clientes, decía una, creo que Claudia, eh, el miedo a cada uno en su, en su ámbito laboral, está como.. como ¿no? Como muy pero muy preocupada por lo que lo que se viene a nivel de, económico. Y, me permite, que... me parece, Ivo, me parece eh, afortunado el evento de hoy como ejemplo para mostrarnos a los que podemos ver de afuera, viste, que de lejos dicen que se ve más claro y es verdad que se ve más la pajita en el ojo ajeno que la tremenda viga en el propio sí. ojo. Entonces... Me parece que bien nos podemos identificar con lo que pasó. Hoy a la mañana yo prendí, eh, eh, mi marido siempre prende tele rápido, yo estaba lavándome los dientes, cuando vuelvo al, al dormitorio ya estaba la noticia, y acostumbrada a ver las calles vacías por la cuarentena que todos estamos cumpliendo, eh, con esfuerzo, mm. empecé a ver gente por doquier, en las calles, las calles llenas de gente, en la puerta de los bancos, y pensé, todos portadores de un arma mortal, en la calle, yendo a contagiarse, y contagiar. Nos están cuidando tanto, los médicos están abriendo lugares impensados, hasta... Eh, la ciudad de los niños tiene camas, los médicos están preparando a lo loco, tengo muchos médicos conocidos que hablan del trabajo a destajo que están haciendo para recibir a las personas que se contagien, tratando de evitar por todos los medios que haya lo que finalmente se va a desencadenar si la gente no toma conciencia de cuáles son las prioridades. Entonces, digo, por supuesto que preocupa lo económico. Esa gente salió por, por preocupación por lo económico, no todos ellos muertos de hambre. Quiero que seamos sinceros, que dejemos de ser hipócritas. No todas las personas que estaban en la cola necesitaban el dinero para comer ese día, ni al día siguiente. Debe haber excepciones, claro que sí, pero no seamos hipócritas. Quizás sea una buena oportunidad, antes de que nos metan en una bolsa negra, ser sinceros y decir, yo podía haber evitado ir hoy a, a esa manifestación en la puerta del banco. Y sin embargo, el miedo me llevó hasta ahí. Este miedo del que vos hablas ahora, temor a no tener, temor a no tener para comer, me hizo salir armada a la calle para matarme y matar. Entonces, vamos a poner en orden las prioridades, porque hoy la enfermedad es la bebé. El contagio es la bebé. no lo económico. Lo económico es una secuela, es eh, un agravante, por supuesto que es un agravante, pero no es el leitmotiv, no es el objetivo. No es el principal cuidado, porque de nada te va a servir que finalmente sí te fue bien en el trabajo, pudiste abrir el negocio y ese día vendiste más que nunca y te contagiaste el virus y te moriste. Así sí, que, sí, de, eh, sí, hay que decir, la gente tiene que, decir, yo lo que decía es que, fíjate que encima justo la gente más vulnerable, ¿no? la gente que más se puede contagiar, eh, Estaban todos juntos y todos amontonados ahí. Gracias, gracias. Eh, obviamente que el gobierno se mandó un moco terrible, creo que nosotros, Silvia, lo hablamos, yo para mí los bancos y la ANSES tendrían que estar abiertos permanentemente, es decir, para mí, eso, eso es una medida que nunca lo hubiese hecho, nunca hubiese cerrado los bancos. Hay que atender a la gente con la distancia, con las cosas, pero los bancos tienen que funcionar, si no se estanca y pasan este tipo de cosas. Pero... El tema es que yo creo que, que todos eh, tenemos que tomar conciencia que estamos en una eh, en una crisis mundial, en un cambio absoluto de, de, de, del mundo que se va a venir, de la economía que se va a venir, eh, y que tenemos que reprogramarnos, porque esto, esto siempre pasa esto eh, en, en, en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que por ahí no pasa de una manera tan violenta como está ocurriendo ahora, donde es directamente, plum, se cierran todos los comercios, se cierra todo, todo el mundo a su casa y empieza un nuevo mundo. Eh, todos hemos visto cómo ciertas industrias, ¿vos te acordás lo que era una máquina de escribir? Silvia, sí, ¿vos te acordás lo lindo que era, lo que era comprarse una buena máquina de escribir? Sí. Bueno, un día... Empezó el fax y empezaron los mensajes, y todas esas, esas industrias. ¿Vos te acordás lo que era una cámara de fotos? ¿Los que hacían rollo? ¿Los buenos rollos de foto? ¿Lo que valía? ¿Un buen rollo de foto? ¿Ir a revelar las fotos a un lugar donde acá se revela bien? Es decir... Te puedo nombrar, ¿vos te acordás de Blockbuster cuando ibas a, a, a comprar una casetera, una videocasetera, y e ibas a buscar el video de la película? Bueno, todo eso desapareció de un día para el otro. Desapareció. ¿Entendés? Entonces, cada tanto, todo se modifica de un día para el otro, y, y, y, y sobreviven los que se adaptan, no los que se quedan diciendo... Oh, y me pasó esto, y me pasó, y yo y, eso, y todos los días vienen a un grupo a decir yo, porque, es decir, eh, nosotros Silvia, no, Silvia y yo estamos acá, eh, elegimos esta profesión o, esta, o esta, esta vocación de decir, bueno, vamos a empezar a ayudar a la gente, ¿viste? lo primero que tenemos que hacer es empezar a decirles, eh, ustedes tienen todo lo que necesitan para poder estar bien, me tienen encanta, todo, todo, a, todo, adentro de ustedes, me organísmicamente. Encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Todos, todos nosotros estamos organísmicamente preparados para adaptarnos a este mundo. Si no, no estaríamos en este mundo. Hubiésemos venido en forma de, qué sé yo, de una planta, de lo que sea. Si estamos acá como seres humanos es porque podemos vivir como seres humanos y vivir todas las desventuras y todos eh, eh, los desencantos que tiene la vida humana. Entonces, estamos preparados para esto. Tenemos que no desesperarnos, eh, empezar a agarrar y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo hoy para estar bien? Ya calculo que esta reunión a mí me está haciendo mucho bien, espero que a ustedes también. Entonces, si empezamos... A, a, a hacer esto eh, minuto a minuto, hora a hora, día a día. Es de decir, bueno, ¿cómo yo voy a hacer para sobrellevar esto? Silvia estaba diciendo: Escúchame, si yo soy un viejo que voy y veo una manifestación así, pego media vuelta y digo: Vengo mañana, vengo pasado, vengo en otro momento, el banco va a volver a abrir, no me voy a quedar acá seis horas eh, escuchando toser a la gente y corriendo el riesgo. Es decir, el orden de prioridades. Estamos, estamos en medio de esta crisis, no nos demos la, manija, sepamos que tenemos todo adentro nuestro para poder eh, sobrellevarla, eh, sepamos también que no nos demos manija permanentemente con las noticias, Silvia ya lo dijo varias veces, no se acuesten viendo noticias, no se levanten viendo noticias, eh, regulemos eso, yo prácticamente la televisión la apago, eh, directamente, y a veces apago el celular, también lo desconecto, ¿eh? porque los mensajitos, todos lo desconecto, me pongo a leer, me pongo a meditar, me pongo a hacer un poquito de gimnasia, limpio la casa, digo, bueno, voy a hacer lo que puedo hacer, y ojo que yo no puedo hacer teatro, a Silvia de mí nos sacaron del programa, chicos, estoy, ¿me entendés lo que te quiero decir? Es decir, todos tenemos un problema, ¿viste? pero no me concentro en ese problema, no me consento porque la mente es especialista en crear problemas. Sepan esto. La mente le gustan los problemas. Sino de qué. Sí, o, o por lo menos, o por lo menos, yo no sé si, si gusta. Lo que sí sé es que ni bien pones un problema, la mente deja todo lo demás y se claro. aboca, lo pone en primer plano. Quizás sea. Es como la. Eh, sí, como la piel, miel. Sí. iba claro, el reptiliano, el mamífero el animal en mí ve un peligro y rápidamente pone la atención ahí, que por eso sabemos que en la tele lo que hacen es poner el color rojo sangre y el peligro y lo urgente y último momento, te lo ponen justamente para que vos tengas miedo, te alerte. La reacción. Claro, y prestes atención. Digo que la mente, más que morbo, que también hay un, un poco... Digo que hay una cosa peor todavía, que es más rápida y más instintiva, que tiene que ver con esto, con el cerebro mismo. Más allá de la educación, si uno tiene rasgos italianos y las lloronas del velorio, y lo, el melodrama, y si uno puede ser más frío con, con una mentalidad más nórdica y, y, y ser más, más templado como un maestro zen, bueno, más allá de eso, digo que inicialmente el reptiliano sale y, y ve la locura. Por eso, claro. como, como decías recién, es uno el que tiene que direccionar y a la noche no. escuchar un audio relajante a personas que te pasen, claro. te tienen buena onda, que no hablen de nada de esto. No hay que buscar qué dice Chopra acerca del virus, qué dice Silvia Freire acerca del virus. No, no, no virus. Y en todo caso, lo que sí podemos hacer es una visualización creativa consciente. Como recién yo te imaginaba entrando en la Quinta de María, el 18, saludando a toda esa gente, de la manera que nos permitan, codo a codo, abrazo, beso de lejos, sí, sí, distancia sí, de sí. un metro... Sí, así. Exacto, ahí está. De la manera que sea... Yo te imagino entrando el 18 a la Casa de María, con una sonrisa de oreja a oreja, y el aplauso de toda la gente cuando te ve llegar, y bueno, digo, eso me pone bien. Busquemos la manera de sentirnos bien, porque después necesitamos de nosotros, y el otro, el más próximo, también necesita. A mí me contaba Ivo, quiero decirle a todos los que están acá presentes, ayer, una realidad de su día, de tener que tirar salvavidas, tuvo que salir de su casa, por temas íntimos, a, a auxiliar a personas que, amadas, cercanas, a tirarle salvavidas a gente que lo necesita verdaderamente, por temas de salud, por temas de necesidades básicas, vitales y urgentes, y acá lo tenemos ahora, conectado con nosotros. Cuando María le propuso lo, el, el, mi proyecto del 18, hacer la previa a esta, de esta reunión gratuita, masiva, divina, enseguida dijo que sí. Este, bueno, hay que hacer esto, poner el pecho, loco. El, estamos sí. dando el ejemplo de lo que tenemos que hacer. Yo me, me, me bañé, me casmié y me senté acá, Fuera como fuera mi vida privada que no viene a cuento, más allá de lo que mm. cada uno tiene que vivir. Mm. Hay, que, hay que ponerle el pecho. Y vos sí. quería preguntarte si eh, tenías alguna algún caso puntual, una pregunta puntual de alguna... No, bueno, no, que... me gustaría escuchar a las, a, la, a, a, a, a, las, a las personas presentes, a ver Dale. que nos, que nos Dale. digan... Dale. Que... Eh, ¿Qué les está pasando? ¿Qué cosa? ¿Qué, bueno, ¿Cómo si, están? Si todas las personas que están ahí no tienen ruido hay... alrededor, vamos a abrir todos los micrófonos. Claro, y que nos cuenten y que. Está bien, pero si hay ruidos, eh, habremos de eliminar a las personas muy, muy ruidosas, ¿eh? que tengan familia ahí haciendo ruido. A ver, abrimos. Cuando... Muy bien, a ver quién quiere hablar primero. Hola, hola, hola, ¿cómo, está? hola. ¿Cómo estás? Soy de, de Mendoza. ¿Mendoza? ¿De, de Mendoza, ¿ahora estás en Mendoza? No, yo es la primera vez, Silvia. ¿Y estás en Mendoza ahora, mi vida? Yo... Vivo sí, en Mendoza, sí sí. Eh, este, bueno, a mí por eh, he llegado a ustedes por eh, recomendación de Andrea Baez, sí. eh, de acá de Mendoza también. Sí. Eh, sí. Bueno, sí. yo de pánico. Eh, hoy por hoy lo estoy eh, agradeciendo. Inclusive tenía el temor de no poder estar en esta reunión que ya me parece maravillosa. Eh, trato de buscar todas las opciones fuera de mi familia porque no logro entender eh, porque no entienden mi alrededor eh, la gente que yo quiero y no es que no me quiere sino que no lo entiende espera Entonces, va, voy a eh, apagar eh, oíme una cosa Andrea es tu nombre Betty Betty. Betty Betty Betty voy a apagar todos los micrófonos salvo el de okay. Ivo el mío vale. y el tuyo para bueno. que esto sea mucho más prolijo, puede ser, puede ser así, Johnny. Y entonces voy, vamos a quedar con Betty, que nos está contando desde Mendoza, que sufre de pánico y que tuvo hasta temor, pensando que no iba a poder conectar con esta reunión. Y antes de pasarte con Ivo, uh -huh. quiero mostrarte un ejemplo cercano, próximo, irrefutable, que es Pudiste. Vos, Betty, tuviste miedo de no poder estar en esta reunión aquí ahora y estás. Sí. Quiero que te hagas de esos ejemplos irrefutables. Quiero que te hagas una carpetita de todos los sí que pude. Pensé que no podía y sí que pude. Para que veas lo fuerte que sos, lo valiente que sos y las herramientas con las que contás para enfrentarte a lo que tenés. Ahora sí te voy a dejar con Ivo para que complete y sume eh, a esta idea. Muchísimas gracias. No, no eh, seguí, seguí, es decir, a mí me interesa escucharte y me interesa saber qué, qué te pasó, a qué describís vos eh, tu ataque de pánico, qué, qué cosas eh, fisiológicas se te manifestaron, qué fue lo que te pasó. Bueno, eh, Ivo, eh, la verdad que eh, todavía no logro, yo tengo 45 años, tengo una sí. familia eh, sana, cada uno con sus actividades, y no encuentro nada positivo en mi vida. Uh -huh. eh, vengo luchándola hace mucho tiempo, hace más de 10 años que inclusive tomo un clonace panribotrin. Uh -huh. eh, no estoy psiquiátricamente medicada en este momento pero porque quise eh, eh, a ver si podía salir sola. Busco ayuda, busco y no me hallo, no me encuentro. Siempre están mis miedos que me paralizan a todas mis actividades, hasta inclusive hacer, por así decirte, no sé, un plan de pago. Lo comienzo y, y no lo termino por miedo, miedo no sé a qué. Tengo miedo, me, estos miedos me provocan mareos, me provocan náuseas. Eh, o sea, estos miedos me paralizan en mi vida. Yo hoy me paro y yo me mareo. Mm. No le encuentro la razón, no le encuentro un porqué, porque tengo hijos, tengo nietos, eh, mm. uno en camino, voy a tener tres, tres nietos, eh, si bien tengo la pérdida de mi madre hace sí, sí, sí. un mes, pero yo lo vengo esto arrastrando hace más de 10 años. Sí. Tengo miedo, tengo miedo al miedo, inclusive al miedo. No sé, no, no, no le hago, no, no encuentro un motivo específico en sí para decir si esto me está arrastrando a no entender la vida o al no disfrutar lo que tengo poco, pero a disfrutarlo. No puedo, no me sale, bueno. no encuentro y busco, busco no lo encuentro. Bueno, mira, yo como, eh, y creo que Silvia también, como responsables de lo que nosotros hacemos, que nos estamos ocupando de alguna manera de mejorarle la vida a la gente, te tengo que decir que si vos te estás automedicando, que eso no está bien porque lo que vos estás tomando, vos tenés que saber que es algo que solamente nosotros no estamos autorizados eh, a, a dar eh, recetas, a, a, a medicar a la gente, y, y, y estamos obligados a decirle a la gente que se automedique, que no se automedique. Estamos obligados a decírtelo, estamos obligados a decirte que eso solamente lo puede hacer un especialista, un médico-psiquiatra, uh -huh. es el que te puede decir qué es lo que te tenés que tomar, qué es lo que tenés que tomar, de acuerdo a cuáles son tus, eh, tus síntomas, de acuerdo a cuál es tu, tu, el diagnóstico que el psiquiatra te va a decir. Entonces vos tenés que saber uh -huh. que esas cosas, esas medicinas, influyen en la química, en los neurotransmisores, y que es muy difícil... Es muy difícil uno poder automedicarse. Yo no sé, Silvia, si vos estás de acuerdo con esto, pero esto es un paso que y es algo que te lo tenemos que decir. Es maravilloso, es que me vos... encanta, me encanta que toques este tema, me encanta que la gente sepa que no es pavada. ¿Vos sabés que hay un común denominador? Cuando yo le pregunto a las personas que me visitan en los grupos si está tomando alguna medicación. Claro, yo minimizan y te dicen un cuartito a la noche sí. un cuartito a la noche está haciendo que no puedas hacer la sinapsis correcta, que no puedas Exacto. crecer correctamente eh, las redes quevianas, que que el, eh, el cerebro no pueda reaccionar debidamente porque por eso Exacto. la tomás la tomás para adormecerte para cortar cables la medicación lo que hace es impedir un cortocircuito, es impedir una, una conexión, es impedir. Lo que hace es anestesiarte. Como si yo ahora te llevara a quirófano y te pusiera una anestesia. Entonces estás inyectándole al cerebro un, un, un tipo de anestesia. Es una cosa tremenda y me encanta que lo hayas marcado de ese modo, tampoco esto quiere decir que la gente que está medicada deje esta noche de tomar la medicación, porque dice, ay, tienes tiene razón. No, obvio, obvio, obvio. No, vos tenés que, vos lo primero que tenés que hacer para empezar a ordenar tu vida, es decir, nosotros que somos, digamos, personas que, coach, terap terapeutas, eh, eh, counselors, eh, Silvia que hace su propia eh, terapia, que ayudamos, tenemos que, en todo caso, trabajar en conjunto con una persona que vos tenés que ir a ver, que es un médico-psiquiatra, para ver cómo ordena la parte eh, de lo que vos tenemos estás Tenemos en este porque... equipo, Ivo, permitime, y, mafia, en nuestro equipo tenemos al doctor Rogelio Dovidio, Exacto. que este, es médico, y que bien sabrá con medicina alternativa, porque además hace, él da flores, eh, eh, hace medicina china, tiene un montón de medicina alternativa, además de ser médico, que fue médico de pediatra en el hospital de niños durante muchísimos años, o sea, también en este equipo tenemos un médico a quien, a quien consultar, y tenemos un neurocirujano, eh, eh, neurocientífico, a quien entrevisté ayer, el doctor Roberto Rosner, con quien también podemos contar. Digo que ni siquiera es... Andate a tu obra social, andate al PAMI. No, vos podés hacer una consulta, de hecho, en este grupo en el que estás, vos podés sí. hacer una consulta al doctor Rogelio Dovidio, gratuitamente. Sí, aprovecha eso y nosotros, eh, obviamente que acá estamos en... en, en, en eh, obviamente que, Beatriz, tu, tu, tu caso es serio. Sí. Es muy serio, es muy serio, porque. Muy eh, sí, te es, muy, mucho. Es, muy, es muy angustioso, sí, es muy angustioso. No te asustes, no te asustes, no te asustes. Es decir, eh, los seres humanos eh, a veces pasamos por esos procesos, a veces estamos en el fondo del pozo. Yo solamente te quiero decir que estamos acá para ayudarte. En algún momento también yo me ofrezco, si vos querés, y hacer una consulta y escucharte detenidamente y ver, a ver bien por dónde viene esto, pero simplemente sabete, sabete que te vamos a ayudar, que vas a poder salir de esto, que es pasito por pasito, primero lo fundamental, el tema de hablar con un médico psiquiatra, sea Rogelio Ovidio, sea el médico psiquiatra que por ahí vos tenés en tu obra social, ahí o... O no sé si hay alguien Toda que las recet la recete Dice que uno de los, los síntomas, pasado, papi Es que perdés el olfato y el gusto por cuestiones Dice que el 80% pero... de los pacientes pierde el olfato y el gusto Ah, ahí está, no, pero está hablando del... De... Sacamos. sacamos los micrófonos, chicas, así podemos escuchar sí. Yo quería decirle Yo, algo ¿La estaba y... escuchando? Sí, algo? Quería decirte sí. algo a Betty. Sí, eh, Silvia. A Betty y a todos. Hay un error que cometemos que tiene que ver con exigirme más de lo que puedo. Eh, hay un acuerdo, uno de los acuerdos toltecas, el cuarto acuerdo, que dice esfuérzate al máximo, te está mostrando que el máximo, es ni más ni menos. esfuérzate al máximo, es lo máximo que puedas vos. Y a mí me pareció muy cruel, Betty, cuando vos nos contabas lo que se supone que debías disfrutar. Nos describías y te presentabas ante nosotros, con crueldad, hacia vos misma, diciendo que vos tendrías que estar disfrutando, que tenés hijos, que tenés nietos, que está uno por venir. No seas cruel. Estás haciendo lo máximo que podés, con las herramientas que tenés. Y estás buscando más herramientas. Para mí es un honor conocerte. suerte. Sos una persona que padece, que sufre y que está buscando la salida, querida no cualquiera. Así que lo que te recomiendo inicialmente es que dejes de ser cruel con vos, que ya no te describas uh -huh. de ese modo, que no sos esa que estás uh -huh. describiendo, que sos mucho más que esa, sos alguien mucho. que pide ayuda, alguien que busca ayuda, y te recuerdo, y te lo voy a recordar a, mientras esté contigo, que creíste que no podías encontrarte con nosotros hoy, y pudiste... Eso no podés olvidarlo. Así que, decirle a la víctima que está ahí, que se quiera asomar por el balcón, que se vaya para adentro, y decirle a la cruel, que yo personalmente la estrangulo, ¿eh? Dice don Miguel Ruiz, pueden haber sido muy crueles con vos, nunca tanto como vos misma. Vos estás siendo cruel ahora con vos, al exigirte lo que no podés no estás pudiendo más de lo que haces. Y sin embargo, pasito a pasito, buscaste ayuda, pasito a pasito, te reuniste con nosotros. Pasito a pasito, vas a salir. Acá te estamos ofreciendo ayuda, está ahí a tu disposición. Rogelio Dovidio a tu disposición. Silvia Freire a tu disposición y todo el grupo. ¿Ok? Sí. Sí, sí, sí, Silvia. Bueno, entonces. Sí, sí, Betty, después, después Marisol te va, te va a pasar, si quieres, mis datos, y yo te voy a escuchar personalmente y voy a ver absolutamente todo lo que puedo hacer por vos. Y, y, y como decía Silvia, has hecho un paso eh, realmente importantísimo en tu vida. Eh, pedir ayuda es, es, es realmente un acto de, de valentía, eh, de humildad y de coraje. Tremendo, así que sentite bien, empezá a bueno, respirar y... de otra manera. Okay. Eh, <risa> respirar tranquila, respirá tranquila, que estás haciendo lo correcto, estás haciendo lo correcto. Y, y los seres humanos, eh, como decía Silvia, nos tenemos que dar lugar a poder decir necesito eh, eh, ayuda, necesito ayuda, necesito ayuda, necesito que, que venga alguien y de alguna manera me contenga. Y yo estoy dispuesto, ya te digo, a escucharte, vamos a tener que tener una charla, y voy a ver, a ver realmente qué es lo que podemos hacer desde acá. Este, eh, porque, bueno, eh, no, no, hay no una persona sientas... muy incondicional acá en Mendoza, se llama Andrea Báez, que ella me conectó con Marisol, eh, secretaria de Silvia, mm. eh, desde, el, desde mi primer mensaje, la verdad es que, bueno, Marisola eh, me dio sentir esa contención mm. y siempre le pido a Dios, si bien muchas veces me he olvidado de que me ponga gente eh, positiva en mi camino y, y, y hoy estoy viendo eso. Mm. Está, bien, okay. está bien, está y, bien. que le señale, Ivo, por favor, sí. que la ley de atracción habla de que tu vibración atrae tu igual. Si vos pudiste atraer a un ser tan angelical como Marisol, que es un ángel, y pudiste atraer a una persona tan noble y, y desinteresada, y a su vez interesada en, en tu problema como Ivo, personas como nosotros que estamos acá en este grupo y nos solidarizamos todos, evidentemente... Si pudiste atraernos, es porque vos estás vibrando como eso que atraes. Así que te felicito. Muchas gracias, sí. Deseaba conocerte. Bueno. Andrea estamos, me, me dijo, tenés que conocerla. Estamos, nos estamos conociendo, <risas> mi amor. Nos conocemos. ¿Y nos vas a llevar a Mendoza? Cuando quieran. Es maravilloso. Ah, pero, bueno, levantar, ¿sabés qué quiero que con Andrea se junten, hagan sí. reuniones, hagan un curso de milagros, reuniones de autoconocimiento, que eh, lean los autores que nosotros recomendamos, que hagan reuniones, que formen un grupo y que nos lleven a Mendoza a dar una charla? Para Mendoza cuando pase todo esto. Que Dios quiera que sea pronto, obviamente que los esperamos siempre. Sí, sí, pero no, no, de piquito a esa de decir sí, a ver cuándo nos juntamos, no. no. Eh. Ay, los sí. esperamos siempre, no, ¿qué no. eh, los esperamos? No tenés que pagar el, el viático, querida. Así que vas a tener que juntar gente, vas, eh. vas a tener que decirle a la gente que hagan una vaquita para llevarnos y vamos y te charlamos allá. Ahora, vete Betty, yo quiero que, que, que, sí, que por lo menos que en esta reunión eh, te lleves una idea importante, te lleves una idea importante. ¿Viste cuando Silvia te dijo decile a la cruel, decile a la víctima? ¿Viste que te dijo eso? Bueno, eh, vos tenés que empezar, vos tenés que empezar a empezar a encontrar una cierta calma en vos. Cuando vos decís, yo no me siento, no, no siento que, que, que no me reconozco, ¿no? que no sé qué es lo que me pasa. Vos tenés todos estos pensamientos que son eh, crueles, vi, eh, eh, sentís culpa, sí. sentís que, que sos una víctima, que te han hecho... Bueno, vos te das cuenta que están los pensamientos y que después estás vos. ¿Podés...? ¿Podés distinguir eso? Esto es muy importante, si vos empezás a no identificarte, te escucho, te escucho. No, están mis pensamientos, después me agarran mareos, transpiración, y después angustia, y después lloro, el cual me tira la cama. ¡Mirá el mecanismo, querida! Míralo. Detectaste el mecanismo, querida. Luis G. dice claramente... Solo es un pensamiento, y un pensamiento se puede cambiar. Si yo Exacto. detecto que ese es el tren que me deja en Tigre, y yo no quiero ir a Tigre, no me lo tomo, vieja, ese pensamiento me va a llevar al mejor lugar interior, me va a llevar a la paz, hola, ¿qué tal, don colectivero? ¿Usted me lleva a la paz? No, yo te llevo al infierno. Yo te llevo a temblar, te llevo a marearte, te llevo a llorar, te llevo a tener miedo. No me Bueno, a, a, eso, a eso queremos llegar, eh, Betty, que empieces a, a, a, a no identificarte con la mente. Que empieces a, a, a observarte. Empieza a, a, a, a hacer un, un, un periodo de observación de tus pensamientos porque cuando los empieces a observar, vas a, te vas a empezar a sentar, a alojar, en, esa, en ese ser que sos, en ese ser espiritual al que está haciendo referencia Silvia, y vas a empezar a decir, ah, yo no soy eso que estoy pensando, porque vos lo que tenés ahora es que estás tan identificada con esa persona que sufre, que crees que sos esa persona que sufre, pero no somos eso. Dios no nos creó acá y no nos trajo acá para que seamos esa persona que sufre. Entonces, empezá a hacerlo, empieza simplemente a hacer este ejercicio, empezá a observar los pensamientos, empezá a escribirlos, empezá a observarte angustiada, empezá a observarte enojada, empezá a observarte deprimida, empezá a observarte y a fijarte de qué, qué, qué y escribílos, escribílos los pensamientos. ¿eh? que la próxima reunión, sí. ya sea que tengas con Silvia o que yo pueda hablar con vos, vamos a, a, a leerlos y a ver de qué se tratan, ¿entendés? Y vamos a identificarlos, Ajá. vamos a identificarlos, vamos a tenerlos bien presentes, y, y cuando vos te des cuenta que los estás observando, te vas a dar cuenta que vos no sos eso, que es un ah. truco que te está jugando la mente. Absolutamente. La mente es una herramienta que vos la podés usar. Para tu beneficio es grandiosa la mente, pero también nos puede, como dice Silvia, llevar al infierno, llevar al, a, a, a creer que estamos acá para sufrir, porque esa identidad quiere vivir, esa como identidad todo, que tiene, como todo lo que está vivo todo. quiere vivir, exacto, todo lo que está vivir. Que tiene en el diseño la idea de vivir. Quiero decirte, Ivo. Eh, por mi experiencia, que manejemos más eh, el grupo y menos el privado. Ah, bueno, está bien. Pero, eh, pero te explico por qué. Porque hay gente que dice, esto me gustaría hablarlo en privado, dándole gravedad a un tema que parece que no quiere compartir. Y sin embargo, en este grupo, la sinergia es lo que vale. Y cada una de las personas que está en silencio escuchándonos está tomando la lección. Claro, perfecto. Sí. Exacto. Entonces, no quiero que se pierdan lo que vos tengas para decirle a Betty, que es algo de lo que cada uno de los que estamos acá tiene que escuchar para sí. Entonces. Eh, por favor, trabajen todas con los ejercicios que les proponemos. Recién o sea, Ivo acaba Está de poner un bien. ejercicio acerca de anotar esos pensamientos que te llevan al infierno sí. y también anotar los pensamientos que te llevan a la paz. Nosotros trabajamos mucho tiempo, con, el, con mi grupo, con una pregunta que es, ¿cómo lo hice? Cuando vemos que algo nos salió espectacular, que nos salió redondo, que que en esta relación, o en este trabajo, o, o, o con esto que me propuse, en este proyecto, wow salió todo como aceitado, como iluminado, como, como bendecido, nos preguntamos, ¿cómo lo hice? ¿Qué hice de bueno para que me saliera tan rico esto? Quiero copiar la receta para repetirla. Y cuando nos sale muy mal, también decimos, ¿cómo lo hice? Es una reconstrucción del hecho para ver dónde estuvo el error, dónde cometía el error. Así es que el grupo todo tiene que hacer los ejercicios que proponemos. Recién decía perfecto, Ivo. Perfecto. Anotar los pensamientos. ¿Qué te parece, Ivo? No, me parece, pero magistral. Me parece magistral y me parece buenísimo que, eh, ya que te animás a compartir lo que te pasa, eh, que a mí me gustaría saber si hubo, si hay realmente algo que vos identificás, que vos decís, bueno, me pasó tal cosa, o simplemente esto es algo que, como decía Silvia, que vos creés que tendrías que estar bien y no estás bien. ¿Hay una causa o es algo que vos eh, sentís que es...? Eh, que, Creo que... Eh, que yo, en, en, en mi caso, creo, Ivo, que viene desde, desde el no poder haber concretado terminar de estudiar, por ejemplo. Y, y siempre de estudiar, me he. ¿qué? ¿El secundario, de, la facultad? Secundario, ¿qué, ¿Qué es lo que no terminé? La, la secundaria, está bien. No la terminé, no la terminé sí. Y, sí. Y cuando me empecé a sentir, tuve un negocio también muchos años en capital, el cual lo tuve que cerrar. Y siempre me eché la culpa a que no tuve conocimientos. El eh, sentarme a hacer las tareas con mis hijos y decir, no lo puedo hacer, no me sale. Pero ¿y por qué? Me echaba culpa al que yo no terminé. Eh, supongo de que viene de mi niñez, eh, no tuve unos, tuve unos papás que me dieron todo lo material, un techo, todo, comida, todo, pero nunca tuvo ese cariño, por ejemplo el que te acompañaran al colegio, o, o en alguna, o sea, no tuve acompañamiento de ese lado. Eh, no. Supongo que viene por ahí porque en realidad yo busco qué puede ser y no encuentro un motivo específico, pero me echo culpa a mi vida, eh, a mi vida cuando era chica, por ejemplo, o sea, el... el el que me cueste dar un cariño, el que me cueste, eh, me cuestan muchas situaciones en mi vida, y todo lo relaciono y lo enfoco a, a lo que me dieron mis padres eh, en ese momento, que, que fue material pero no fue en lo anímico. Supongo que debe venir Betty, por ese eh, lado. no sé, ¿Sí? Betty, si vos conocés eh, mi libro Las cartas del perdón, con el método, de las cartas como el medio para sanar, cartas que se escriben con la mano no dominante, que te hace ver en el papel plasmada la letra de una niña, porque la mano no dominante es torpe, la mano con la que no escribís, con esa mano con la que no escribís, vos le redactás una carta con reproches a tu padre, una carta con reproches a tu madre, esas dos cartas con reproches de mínimo una carilla, eh, las lees, si querés nos las lees en el próximo encuentro, y luego con tu mano dominante escribís una carta en nombre de ese padre que recibe el reproche y dice... No sabía que te estaba haciendo tanto daño. Yo no sabía que hasta hoy, mi querida hija, ibas a arrastrar sin poder superar lo que te hice. Te pido por favor que lo superes, te pido por favor que seas feliz, te pido por favor que me perdones, porque yo no sabía que te estaba causando semejante daño. Eso te dice tu madre, eso te dice tu padre en cartas con la mano dominante y luego te las envías por correo cuando puedas salir y las recibís en tu buzón y te aseguro y, y doy fe, te aseguro que te va a estremecer leer el remitente de tu mamá o tu papá que te escriben que por favor lo único que quieren para estar en paz es verte feliz. Uh -huh. Sí. ¿Ok? Sí, sí. ¿Lo vas a Voy hacer? A el... Es una tarea, ¿eh? Voy a... Voy y por a supuesto, como recién le decía yo a Ivo, todas las no personas que están acá presentes reciben la, el ejercicio y lo hacen. ¿Ok? Sí, sí. Qué lindo ejercicio ¿eh? Sí. Voy a buscar el libro Porque no tengo nada, recién comienzo Y, y voy a pedirle ayuda a Marisol No, no Pero... vas a buscar el libro Porque eso es una demora no. Es una, una tarea que te no está diciendo libro. Vos vas a agarrar un lápiz y un papel Ningún libro de nada Perfecto. Yo no estoy vendiendo un libro Vos vas a agarrar el lápiz Perfecto. y el papel Cuando corte esta comunicación y vas a escribir, con tu mano no dominante, una carta puteando a papá y una carta puteando a mamá. Listo, chao. Y después, con la mano dominante, vas a escribir, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Listo, chao. Y cuando en un par de días nos volvamos a encontrar en esta reunión, nos vas a leer las cartas si querés. ¿Ok? Sí. Bueno, sin demoras. Sí, sin querer tenía un papel, una ¿no? lo dice. Ah, <risa> sin ¿sí? querer queriendo. Mm. Bueno, <risa> si querés, escúchame, hazlo ahora, vamos a darle micrófono a otra persona y vos quédate escribiendo, aislate un poco de nosotros y quédate escribiendo esa carta, a papá, y esa carta, a mamá, dos cartas con reproches y después la compartís con nosotros. Dale. Me dame el micrófono a alguien, prende las del patio, por favor. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? ¿Ellos pueden ponerse micrófonos solos? Bueno. Que se ponga micrófono la persona que quiera hablar, a ver quién está levantando la mano ahí. Estoy viendo muchas caras, a ver quién quiere. La veo a Miriam, la veo a Romina, la veo a Natacha, la veo a Marcel, la veo a Graciela. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Arriba me mostramos caras, la veo a Beatriz, la veo a Mary... Graciela, María, Laura, ¿alguien quiere preguntar algo, chicas, o compartir algo? Patricia, Susana, Mariel, a ver, ¿me subís más? Ahí estamos. Bueno, Miriam, eh, vamos a abrirte tu micrófono para que compartas con nosotros algo que quieras compartir. ¿Le abrís a Miriam? Bueno, saludarlos, saludar a Ivo, saludar a todas las personas, a muchas ahí que conozco, Andrea y y bueno, eh, maravilloso, eh, me encanta que esté haciendo las cartas de perdón, me encanta la, la expeditiva de mi maestra, <risa> que lo voy a hacer dentro de un rato, no, hacelo ya, hacelo ayer, me encantó, bueno, y eh, quería decir... Eh, eh, bueno, estaremos ahí, si, si se levanta esta cuarentena, para nosotras las jóvenes, estaremos ahí el 18 con Ivo en esa maravillosa casa de, de, de María, y, y nada, saludarlos nada más desde acá. Y sí, estaremos, estaremos, Miriam, porque aunque no puedas ir personalmente, vamos a suponer que la cuarentena del 18 sea que para mayores de 60 no, bueno, ponele, este, o para las personas que sientan en su criterio que, que, que no, que prefieren resguardarse, que no quieren ir, eh, si vos no vas a ir en persona, vas a estar por este medio, así que Ahí está. estaremos, ¿no? Olvídate que estaremos y, y vas a estar aportando tu trabajo de psicoterapia que es súper valioso, super... vas a estar aportando tu mirada, tu visión, que es, es tan respetada por mí eh, desde siempre y ahora muchísimo más, ¿eh? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias. gracias. Bueno, a ver, eh, Johnny, si quiero ver, a ver, a ver, a ver, a ver, quiero ver las caritas de las personas... A ver cómo veo las caritas de todas. La tengo a Natacha, la tengo a Marce, la tengo a Graciela, vista de todas. Hola, Mirti. Bueno, ahí tenemos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Eh, María se está moviendo, pero no sé si es que quiere preguntar. Natacha se mueve, pero no sé si es que quiere preguntar. A ver qué más. Arriba tenemos más. Bueno, ¿qué están? ¿Tímidas, Che? No, ¿Lo tienen ahí, Ivo salida ahí? ¿Nadie quiere contarles cuál es el temor que sienten en este momento de, del aislamiento? ¿Tienen algún temor? o Mostrame más arriba. ¿Hay algún temor, chicas? Silvia, eh, a mí me, me ayudó mucho eh, cuando Ivo dio la clase un jueves, y si no sé si quiere compartir ahora esto de, del rol que le hizo a una chica, le hizo realmente eh, es, expresar todo lo que sentía eh, en ese ejercicio. Sí, y, del yo afectado. Sí, el yo ese afectado. Es, ese es un ejercicio. ¿Nos a mí contás? Me, sí, a mí me, me, me causó... Qué increíble, ¿no? ¿Cómo se llamaba la chica que, que no le podía decir al marido? Eh, eh, porque. Se, se, ¿Te acordás que el marido. Mica. Ella, Mica. ¿Cómo? Mica, Mica ¿no? Mica. Mica. Sí, sí, sí, que no le podía gritar lo que ella transitaba, que era que el marido era un dejado, y que nunca se ponía una camisa y que nunca. Eh, y que ya eso, y que no, le, no se lo podía gritar porque pensaba, porque el ejercicio es un ejercicio expresivo, no es un ejercicio para, digamos, para que vos llegues a tu casa y le partas una botella en la cabeza, no es para eso y le empieces a gritar. Yo, eh, y por ahí, por eso esa contradicción que ella tenía, el ejercicio es un ejercicio para poder sacar lo que tenemos adentro, que es, es, es algo que necesitamos hacerlo. Y es un ejercicio que, decía, no tiene ni consecuencias legales, ni consecuencias morales, ni éticas, porque vos tenés que poder eh, putear, ¿entendés? Y poder hacer en tu imaginación lo que tenés ganas de hacer y corporalmente poder hacerlo, porque una vez que te sacás la bronca, vos podés después ordenar pensamientos. Las emociones están, como explicaba eh, Silvia, y están para sobrevivir, son reales las emociones. Las, las dispara el cerebro límbico. El tema con las personas es que cuando no las dejamos salir, cuando no las expresamos, las convertimos en sentimientos y después en pensamientos. Después las convertimos en nuestra identidad. Y la emoción está hecha nada más que para... Para, emover, para mover el organismo, el organismo se mueve, se mueve fisiológicamente, saca la emoción y después se le pasa. Los animales se enojan, se pelean y después se le pasa. Los seres humanos se enojan y después empiezan a alimentar el enojo. Empiezan a alimentar y lo alimentan y lo transforman en un odio. Porque a mí me encantó inojan. porque... Lo vi realmente que es una actuación, cuando Exacto, decir, es, que, que el es, precio es, está actuando, ¿no? ¿no? No, pero es real, es decir, vos aprovechás el sentimiento, pero no lo intelectualizás, claro. no hay que intelectualizarlo, hay que sacarlo, para actuar, viste, Lito siempre nos decía, y, y, y Fernández, y Aleso, que son los grandes, no actúes, sé, no hay que actuar, hay que ser, ese, esa bronca que tenés, sacala, pero hazla real, convertila en algo real, Describila a esta persona físicamente, decíle qué es lo que te hace sentir, y hacele lo que vos querés, lo que vos sentís. Después, obviamente, que no se lo vas a hacer, pero ya lo sacaste de tu organismo, no lo intelectualizaste. Claro. No, no te identificaste trabajo. con el papel, porque imagínate todos los actores identificándose con cada uno... perfecto pero, pero no lo más. importante... Lo importante es sacar eso, es, es, es poder hacer el ejercicio de sacarlo para afuera, porque una vez que después lo podés sacar, después podés hacer lo que hace Silvia, después viene, ahora decíselo con amor, ahora pedir perdón, pero ya lo sacaste para afuera, ¿Entendés? Y, y, y hay que sacarlo porque lo tenés ahí adentro, ahora, si vos lo tenés ahí adentro, pero lo intelectualizás, lo controlás, lo que, no, empezás a, a poner un cascote en el, en el río, en el río que fluye, que es el organismo y el organismo tiene que fluir tiene Ponerlo que sacarlo, afuera es una manera de verlo Exacto, y es una manera de descargarlo Y es una manera que después se te, se, se te, se te va, se te sale, sale del cuerpo Si no te queda en el cuerpo, te y entonces haces la víctima, haces el culpable, haces el, el, el que sea, y empezás a, a, a, a, a tener el organismo trabado, ¿viste? entonces y lo que es, es más perjudicial, este, Ivo, es que no lo creemos, no nos damos cuenta claro. que es un, una parte la que está enojada. Exacto, es una emoción, Sácala claro. la emoción, Sácala. Uh. La, la emoción de la, de, de, de la ira... La emoción de la ira es fuertísima, es tan fuerte como la emoción de amor ¿viste? Pero la tenés que poder sacar, ¿viste? para que no se te quede dentro del organismo. Entonces sí. es un ejercicio expresivo. ¿viste? Eso no quiere decir que, y que te va a ayudar si lo haces, no si lo intelectualizás. Te va a claro. ayudar si lo realizás a fondo. Después vas a ver que vos misma te ordenás, después podés hablarle a ese tipo que hiciste pelota, que lo rompiste todo, qué sé yo, después le hablas, pero le hablas desde otro lugar, ya no hiciste pelota. Esto que está diciendo Ivo, para las personas que no estuvieron acá en la reunión, no es algo que ustedes pueden hacer en sus casas. Eh, lo que yo le mencionaba a Betty, de esta carta que está haciendo, que ahora nos va a compartir, eh, sí lo pueden hacer todos, pero esto que menciona Ivo, tiene que estar direccionado, asistido, y si ustedes quieren lo pueden practicar el día 18, en esa reunión que será gratuita, la previa al retiro, y va a ser el retiro el día 18, se posterga hasta... Hasta fechas. Fecha, sí. Pocos días después, no sabemos cuándo, hasta cuando nos lo permitan, eh, todo va a estar igual, va a ser en el mismo monasterio, donde nos reservan el mm. lugar, está perfecto pero eh, dado que no lo vamos a hacer el 18, les obsequiamos esta posibilidad, este encuentro en la casa de la Quinta de María, bellísima, si la vieran con mis ojos lo bella que es, eh, y entonces en esa reunión pueden trabajar esto que estamos mostrando con Ivo. Eh, ahora yo quisiera ver si Betty ya tiene algo para leernos. ¿Estás por ahí, Betty? A ver, ¿me la mostrás a Betty? Sí. Mirá qué buena alumna, ¿eh? ¿Eh? Mirá qué buena alumna. ¿Viste? Ya tenía ahí el papel no. a mano, ¿eh? Ah, Mirá no, qué yo, buena yo, alumna. Ahí ah, está. Que hace mucho que no, me, que no me dedico tanto tiempo a mí, y es muy importante, y quiero agradecérselo desde bueno, Andrea, desde Silvia, desde Ivo. Bueno, estamos a tus órdenes. Leemos bueno. lo que hayas escrito, linda. Eh, ¿Por qué no estuviste en mis momentos más angustiantes de mi niñez? Siempre fueron esos momentos donde más te necesité y no estuviste. Me dio mucha bronca en ese momento y te necesitaba. Y no pude tampoco decírtelo por temor, temor subrayado. A que me dijeras no molesté, como siempre. Siempre estuvo ese miedo, miedo. Por eso escondía muchas cosas. Y por no confiar, no salían bien en mi vida. Hoy esos miedos me dominan y yo te necesité en ese momento. Me llega la respuesta después de, de esta ¿Eso es carta a que mamá o a papá? ¿Eso es a mamá o a papá? A mi papá. A su papá. Eh, para Betty, hija. Todo lo que hice fue para que nada le faltara en esta vida. A nuestra manera, intentamos, con este techo que tanto anhelamos con tu madre, y lo logramos. Y hoy te pido disculpas. Y si te hice mal, fue la manera que encontramos para criarte. Tampoco nadie nos enseñó a ser padres. Solo decirte que te quiero y que me disculpes. Que te amo y disfrutemos el tiempo que Dios tiene para nosotros. Mi amor, ay mi amor. Qué lindo, eh. ¿Le crees, Betty? ¿Le crees a tu papá? Sí, le creo, porque no son malas personas. Claro, mi amor. Sí, claro sí, que sí. Las personas. Es Hicieron absolutamente lo que increíble. Es absolutamente. Lo que increíble, me encanta lo que, lo que te escribió tu papá. ¿La podemos, la podemos aplaudir? ¡Sí, sí. aplauso! Bueno, dices a tu mamá también. ¿También escribiste la carta a tu mamá? No, no, no, no, porque eh, mi mamá no hace un mes que falleció. Ajá. Oh. Y hay algo que todavía no puedo con ella. Eh, no puedo todavía aceptar la ida de ella. Está bien. Ahora, Entonces, amiga, ¿no? mi amor, escúchame. Tu mamá está esperando poder expresarse como lo hizo tu papá recién a través de tu mano dominante. Tu padre pudo expresarte algo que tu niña estaba necesitando escuchar. Tu mamá, y más fuera de su cuerpo, si estuviera aquí presente con nosotros, está queriendo también la oportunidad de decirte, hija, te ruego que salgas de esto. Sí. Te ruego que te liberes, te ruego que seas feliz. Así que, si no estás en condiciones de escribir reproches con la mano no dominante, porque es muy reciente la partida. Entonces, anda directamente a la carta con la mano dominante, donde tu mamá puede decirte, hija, por favor, lo que dijo tu papá, tiene razón, queríamos que fuera feliz. Te pedimos perdón, por favor, hija. Quiero que superes esto. Tu mamá tiene derecho a expresarse en tu mano. Así que quiero que lo hagas hoy. Ahora vamos a ir redondeando este encuentro, pero quiero que hoy mismo, cuando terminemos este encuentro, eh, escribas con, con tu mano dominante que tu madre quiere verte feliz. Lo cual es cierto, ¿verdad? Estoy ¿no? segura, estoy completamente segura. Estoy completamente segura de que ella, porque yo viví 45 años, estuve hasta su último momento, eh, así que estoy más que segura de que ella quería mi felicidad. Bien. Bien. Bueno, bien. Bueno, Silvia, quiero aprovechar este segundito para agradecerte totalmente, no tengo palabras de agradecimiento porque creo que me están haciendo encontrar ese hilito con Ivo, también agradecerte infinitamente por tomarte este tiempo para mí, para nosotras, y para todas las que te estamos escuchando y estamos acá, creo que cada una con su, con, con su motivo, o, pero bueno, agradecerte infinitamente porque me están ayudando eh, incondicionalmente a encontrar ese hilo que yo necesito para, para salir adelante. Bueno, ahora escuchamos una cosa, Betty. Para contarnos la pálida, lloraste. Para contarnos la neutral, lloraste. Y ahora para contarnos la alegría, llorás. Ahora no, estoy bien. Ahora viene no, estoy... la parte donde te reías. No, ¿Okay? estoy bien, estoy bien. Ahora viene la parte donde nos mostró los dientes. Después ¿Okay? de este llanto, de, de este okay. me siento como... Mientras estaba con ustedes me pasé todos los temperamentos fríos, calores, transpiración, me pasé todo, pero bueno, eh, me siento creo que como, como un poco más animada. Bueno, me, mi amor, no creo que no me siento más animada. Gracias, mi vida, te agradecemos muchísimo. Gracias, en realidad, sí. esto que hacemos tanto Ivo como yo, eh, lo hacemos sí. solamente para esto, para, para este resultado, para esta consecuencia para todo lo que te va a pasar a partir de ahora, así que te agradecemos enormemente este, que hayas sido fiel, que hayas Gracias. sido tan dócil, que nos hayas permitido entrar en tu intimidad, en tu vida, y, y que, y que te hayas permitido a toda esta gente que también compartiera con vos tu emoción, ahí estaba Karina y Graciela moqueando, limpiándose las, las lagrimitas, Así que, sí, mi amor, sí, te veo, te veo tomar un matecito. Eh, yo, encantada, les agradezco haber compartido este momento, se los agradezco enormemente, vamos a ir redondeando de a poco, quiero que Ivo les dé un cierre desde ahí. No, yo, Betty, te quiero decir que, mira la virtud que yo más admiro en los seres humanos es la valentía. Y te quiero decir que hoy y que siempre debes haber sido una niña valiente. Ah, mi amor. Sí. Gracias, Diego. Y que, y que ese coraje, no, que ese coraje que hoy nos mostraste a todos es el que te va a sacar adelante. Sos muy valiente. Gracias. ¿Mm? Muchísimas gracias. te portaste gracias. como una heroína. Ah, ¿Mm? Como una heroína. Ah, gracias, no lo puedo creer. Bueno, muy bien. otro aplauso entonces, un aplauso para Betty, que se portó como una heroína, perfecto. Un aplauso para Ivo también, abrir los micrófonos. Para todos, para todos. Un aplauso para todos nosotros, aquí en momento, muy bien. valientes todos, en este aislamiento decidimos contarnos, este, hacerle pito catalán a todos los demás, este, unirnos a todos, muchas almas, muchísimas gracias.